Nos traemos un juego de pesca que nos va a servir para trabajar la motricidad final para la siguiente manualidad vamos a necesitar un palillo cuerda tijeras, pegamento un lápiz y un rotulador en caso de que tengamos imán podemos coger imanes o si no, una un anilla que, vendrá, que venga en cualquier llavero también nos vale aparte vamos a necesitar un molde de pez un folio para trabajar sobre él y por último un tupper lleno de agua, que de momento lo vamos a apartar porque hasta el final no lo vamos a utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es, con el palillo, vamos a coger el pegamento y, bueno primero coloco el folio para trabajar sobre él, sobre todo porque no se pegue el mantel ni nada y vamos a, a coger la punta del, del palillo y le vamos a dar eh, con el pegamento. Una vez que hayamos dado pegamento por toda la punta, vamos a coger el extremo de la cuerda y con mucho cuidado de no pegarnos los dedos, vamos a ir enrollándolo de manera que quede por encima del pegamento y todo ello muy junto, ¿vale? Bueno, pues una vez lo tenemos para ajustar la cuerda de la caña, ¿vale? En el caso del imán, vamos a hacer como tres largos del palo, ¿vale? Si fuese con la anilla, con dos nos valdría. Pero ahora, como hay que volver a enrollarlo sobre el, sobre el imán, necesitamos un poco más. Entonces, una vez que tengamos tres, cogemos y cortamos el cable. Vale, pues vamos a coger el imán y vamos a hacer el mismo proceso que eh, con, la, con el palo. Vamos a ponerle por el medio del imán pegamento y ahora cuando lo tengamos vamos a hacer lo mismo que con el palo lo vamos a enrollar y apretamos ahora os voy a explicar también como lo cómo lo vamos a hacer con la anilla vale vamos, esto lo vamos a dejar secándose con ¿vale? él vale. y tengo aquí otra preparada vale, para el caso de la anilla con la anilla ¿qué vamos a hacer? vamos a pasar por dentro y ¿vale? vamos a hacer un doble nudo para que quede bien fija ¿vale? haríamos el mismo proceso que con el palillo anterior, vale. enrollaríamos en la punta vale, y ahora simplemente es atar pues ya tenemos la caña con la anilla y la caña con el imán. Vale, pues el siguiente paso es eh, hacer los peces, ¿vale? Entonces tenemos el pez, y que no lo he dicho antes, para hacer los peces y poderlos meter en agua, vamos a utilizar eh, separadores de archivador, ¿vale? Que son de plástico, aunque si no tenemos, podemos utilizar folios o cartulinas. Aunque no podremos utilizar el agua, sino que podemos simplemente utilizarlos para meter una caja o pescarlos del suelo directamente, ¿vale? Entonces vamos a coger el molde del pez y hay que hacer, para hacer un pez, dos figuras. Pues ya estaría. De manera que nos queda... Así. El siguiente paso va a ser recortarlo, obviamente. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es coger una de ellas, ¿vale? Y en la parte de delante del pez, ¿vale? Vamos a hacer un corte pequeñito, en medio, ¿vale? pequeñito ¿no? y ahora vamos a coger el clip y vamos a levantarlo de manera que nos quede así vale haciendo una L y por el cortecito que le hemos hecho que está a esta altura vale vamos a introducir el clip vale nos tiene que quedar así y vale pues el siguiente paso ya van a ser va a ser con la otra silueta vamos a poner pegamento por todo el borde del pez y lo pegaremos con la otra con el clip entre medias ponemos pegamento por todo el borde con ayuda del clip vamos a pegarlo ¿vale? con ayuda del clip y lo pegamos. Y una vez que ya está pegado, vamos pasando con el dedito por los bordes para que nos quede bien. Vale, perfecto. Para que nos quede más simétrico, ¿no? tendríamos el pez, así queda, ¿vale? Para que nos quede más simétrico podemos recortar los bordes y así lo perfeccionamos y bueno, esto ya no nos hace falta y bueno, yo hice más peces antes también vale para tener este proceso de hacer el pez se puede hacer para, para tener varios en mi caso la verdad que hice bastantes y ahora sí que vamos a coger el, el tupper lleno de agua y lo vamos a colocar y lo que decía antes, si no tenemos los el papel este de plástico de separación de de archivadores Vamos a poner simplemente en el suelo el pez y guardarlos en una caja o lo que sea, ¿vale? Entonces bueno, vamos a poner los peces en el agua ¿vale? y vamos a probar las dos cañas. Vamos a ir primero con la fácil, que es la del imán y bueno, pescamos al primer pez, vemos que funciona y ahora vamos con la anilla, que igual nos cuesta un poco más, pero tiene más miedo así que nada bueno esta ha sido la actividad de, del programa mejora de, de hoy miércoles espero que os guste que la disfrutéis y que la, y que la podéis hacer en vuestra casa así que nada adiós